irregularidad interesante. Una irregularidad que se repite en gerundio, en pretérito indefinido y en presente de subjuntivo. Es una lección recomendada para un nivel B1 o B2. Vamos a ver. ¿Recordáis esto? Se trata del presente irregular. Tres tipos que cambian las vocales. Primer tipo, la E cambia en IE, por ejemplo, querer, preferir. Segundo tipo, la O cambia en UE, por ejemplo, dormir, morir. Y el tercer tipo, donde la E cambia a I, por ejemplo, pedir. Aquí tenéis más verbos de este tipo. Y como veis, por ejemplo, en el primer grupo tenemos verbos de las tres conjugaciones terminan en "-ar", en "-er", o en "-ir". En el segundo grupo, también, tenemos verbos que terminan en "-ar", en "-er", y en "-ir". Y en el tercer grupo, todos terminan en "-ir", son de la tercera conjugación. Bueno, pues para mí, en este caso, me interesa fijarme solo en los que terminan en "-ir", porque son los que tienen el caso especial. En el primer grupo, la E va a cambiar a I. En el segundo grupo, la O cambia a U. Y en el tercer grupo, la E cambia en I. Vamos a ver mejor todo esto, pero acordaros que solo tienen este problema los verbos de estos tipos que terminan en IR. Vamos a verlo con más detalle. Empezamos con el gerundio. Por ejemplo, cantar, cantando, pensar... Pensando, mentir, u, uh, lo lógico es mintiendo, pero es un verbo de este tipo, con lo cual la E va a cambiar en I y decimos mintiendo. Volver, volviendo, no hay problema. Morir, lo lógico es moriendo, pero como es un verbo de este tipo y termina en ir, decimos muriendo. Exactamente igual ocurre con el verbo dormir, no es durmiendo, sino durmiendo, la O la cambia en U. Vamos a ver un ejemplo, el gato está durmiendo. Probablemente estos gerundios irregulares los has aprendido con la memoria, pero ahora con esta nueva explicación no necesitas la memoria. Puedes ver que hay un patrón exacto que se repite varias veces. El segundo momento en el que se repite es con el pretérito indefinido. Tú lo conoces y sabes que hay algunos verbos que tienen ese pequeño cambio en la tercera persona del singular y la tercera persona del plural, ¿verdad? Pues es exactamente la misma situación. Son los verbos irregulares en presente, con ese cambio vocálico, que terminan en ir. Por ejemplo, aquí tenemos pensar, que no hay ningún problema, preferir, prefirio, prefirieron, dormir, durmió, durmieron, o repetir, repitió, repitieron, ¿de acuerdo? El problema se repite en la tercera persona del singular y plural del pretérito indefinido. Es el mismo problema que pasa en gerundio. Si yo hago estos verbos en gerundio, es exactamente igual. Por ejemplo, preferir, prefiriendo, dormir, durmiendo, repetir, repitiendo. Y este problema se vuelve a repetir otra vez en presente de subjuntivo. Aquí tenemos los verbos irregulares de estos tres tipos y terminan en ir. Y el problema se repite en las personas nosotros y vosotros. Por ejemplo, preferir, prefiera, prefieras, prefiera, prefiramos, prefiráis, prefieran veis que la E cambia en I. En el caso de dormir, la O cambia en U. No es dormamos, sino durmamos. Así que para resumir, recordamos que tenemos estos tres tipos con las irregularidades vocálicas en presente y que dentro de los grupos hay verbos en AR, ENER y EN IR. Y este problema solo afecta a los verbos que terminan en IR. ¿De acuerdo? Y en el primer grupo la E cambia a I, la O cambia a U y la E cambia a I. Por ejemplo, dormir. En gerundio, durmiendo. En indefinido, dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron. Y en presente de subjuntivo Duerma, duermas, duerma Durmamos, durmáis, duerman Ahí tenéis en rojo la irregularidad que se repite Lo mismo, por ejemplo, con el verbo sentir En gerundio, sintiendo En indefinido, sentí, sentiste, sintió Sentimos, sentisteis, sintieron Y en presente de subjuntivo Sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan. De nuevo en rojo está marcada la irregularidad que se repite. Espero haberos ayudado y que no tengáis que memorizar más. Con esta regla ya podéis sacar vuestra conclusión lógica. ¿Y por qué estos verbos cambian? Se trata de una irregularidad fonética.